La Universidad Nacional de Misiones eh, y en mi experiencia como licenciada en genética egresada de la casa y luego a través de una maestría de gestión ambiental me dice que hay un acierto muy grande en poder haber puesto esta casa de altos estudios aquí en el norte del país en la punta de la Argentina para poder desarrollar todo lo que es la educación superior y poder quedarnos aquí también. Mi experiencia me dice que haberme formado aquí, en esta provincia con tanta biodiversidad, es una ventaja poder haber tenido estas carreras en este, en este contexto, en este marco de naturaleza que nos abre al trabajo, nos abre a la expansión y continuar también los pasos de la educación. Es eh, no solamente agradecimiento, sino una fascinación que tengo con la Casa de Estudios, ¿por qué? Porque esta nos brinda y a la vez nos provee la posibilidad de seguir brindando. O sea, así como tomamos, hoy en día estamos dando, ¿no? Y eso es eh, único y, y un gran agradecimiento esto a, a los que decidieron en algún momento, hace 50 años atrás, fundar la universidad en esta provincia.